¿Qué pienso de Alejandro or David? What do I think about David? ¿Qué pienso de David Zubay? David Zubay es un compositor muy bueno, extraordinario para la música de cámara y para la música sinfónica, uh, muy transparente. Su música es eh, realmente luminosa, eh, de ritmos y armonías interesantes. Pero sobre todo, a lo largo de los años, es un amigo. Es alguien con el que he trabajado pues, por más de 20 años. Con y si o Solo. Así que el estreno de Flow, este concepto para flauta y orquesta con la Filarmónica de la ciudad, es una oportunidad increíble. Okay. I guess I'm X. Yes, you are. <laughs> My musical influence, composer or performer, Um it's probably better for other people to say what they actually hear as being influential on my music uh, I could say something but you know it, it all gets jumbled in there we listen to so so much music over the years but certainly Stravinsky um, and you hear that probably in this piece with some punctuations and rhythms um, but also um, you know, uh, Luciano Berrio, uh, George Crom. Uh, the list is endless, really. Um, and then jazz as well, you know, I started composing um, and listening to jazz on records that my father had, uh, especially the Gil Evans arrangements that he did with Miles Davis. Um, and that's really what got me first composing was writing pieces for jazz ensemble. So that's that's still influenced harmonically and rhythmically in my music. My favorite, favorite French composer Ok um, Mi compositor favorito de Francia uh, Vaya Me gusta la música francesa de cámara y sinfónica Porque pone mucha atención en el color eh, Creo que la música francesa tiene la habilidad de centrarse en el timbre Y, y ensalzarlo en como un parámetro increíblemente eh, bueno, eh, eh, primordial. Um, es difícil, estoy tratando de pensar, pero me gusta mucho Franze, François Poulin, eh, oh, me gusta mucho a uh, de Thieu, me gusta también, um, eh, por supuesto, rabel foret ¿no? El Requiem de Forêt es una de mis piezas eh, favoritas. Um, eh, yendo para atrás, eh, bueno, hay eh, varios compositores interesantes, pero la verdad, lo que más me gusta de la música francesa de los compositores franceses es la música del siglo XX y del siglo XXI. Ahorita lo que está pasando es que están redescubriendo la tonalidad muchos compositores jóvenes, que nacieron en los ochentas o así, así que bueno, pues este, sí, eh, difícil decir que hay uno. La verdad es que es todo un movimiento. I don't have much choice here. Um, my favorite Baroque composer. <laughs> oh my gosh, this is like a styles exam on the on the in graduate school. Um, but uh, uh um, well Alejandro and I were talking about Vivaldi um the other day, and certainly he's he's right up there. Um I'll just keep it there. Yeah, okay. <coughs> Favorite composer of the 20th century um, Es difícil decir uno Pero Stravinsky es el primero que se me viene a la cabeza eh, Después Bartok, um, Tal vez después Ah, uh, uh, Oh, qué difícil eh, por supuesto, tenemos que incluir latinoamericanos. la eh, me está bastante, Revueltas, um, me gusta mucho, es que uno es imposible, la verdad, pero, bueno, um, también, uh, eh, pues tengo que decirlo, me gusta mucho Gabriel no Okay, <laughs> so fly off the ball. Um, what will you do with one million dollars? Oh my gosh. Oh, <clears throat> well, That's a nice question. Um, There you go. Come on, all those more food concerts. <sighs> There you go. Yeah, take this on the road. We could hire an orchestra. Yeah. And do a couple of concerts anyway. Uh, well, In the musical realm, it would be very nice to have my own ensemble, like Alejandro has here with Onyx. I'm a conductor as well at IU, but that's with the student ensemble. So a million dollars could help uh, set up a professional ensemble quite well. Um, if I was going to be selfish and just use it for myself, I would buy a, a property on the Oregon coast, one of my favorite places to visit. Have found the love of your dreams. <laughs> yes I have. Yes I have. I'm married with Gabriela Ortiz and she's the love of my dreams. Wagner or WC? WC. My Mexican favorite food. Mole. <laughs> <laughs> That's it. <Probably. laughs>